Bueno, la emoción ya se empezó a palpitar, si bien todavía no arranca el Mundial, pero el encuentro de hoy era, viste, como clave, sobre todo con el temor de decir, por favor, que todos queden intactos después de que finalice. Y eso ha sido lo más positivo de todo, pero también un lindo juego, un lindo partido. tan Robles, analizanos y mostrarnos. ¿Cómo estás? Buenas bien, noches. Bien, chicos, buenas, buenas noches. noches. No, claro que sí. Vamos por parte, ¿les parece? Dale. Primero el partido, la victoria, la goleada argentina y una ilusión que crece a tan poquitos seis días para que debute... ...la selección en la Copa del Mundo ante Arabia Saudita... ...una Arabia Saudita que también jugó y que perdió con Croacia... ...1 a 0, pero a poco del final... ...no vayan a creer que fue tan sencillo Epa, para los ojo. croatas... ...vencer... croatas subcampeones del mundo... Eh. Sí. ...no fue tan sencillo vencer a Arabia Saudita... ...nos vamos a las imágenes de lo que pasó con el seleccionado argentino... ...enfrentando a Emiratos Árabes y la verdad fue un festival de Argentina... Que hizo los goles con Deus Piso y administró bien el partido. Qué bueno es que Julián Álvarez marque goles en la previa. ¿Les sí, sí, sí. gusta la camiseta alternativa argentina? Me encanta. ¿Ya sí. te gusta, Me eh? encanta, me encanta ese color me fascina A mí fascina. también, tiene ahí sí. un toquecito Tiene una morado, onda, ¿no? sí, sí, tiene una cosa es distinta. morada Es, es morada, morada, ¿no? Sí, sí. sí, sí. Un azul, una azul gusta, morado, sí. Me gusta. Eh, 1 a 0 ganaba gol de Julián Álvarez, 16 minutos del primer tiempo. Este es un golazo, de Di María. Qué bien la empalma, Qué tano. bien le pega a Di María. Qué golazo, Gisela, ¿no? Y de yo, Di siempre, María. yo siempre aposté a Di María. Claro, usted que nunca siempre. puede confiar en él. ¿no? Siempre Mire que qué dice Di María me acuerdo usted. Porque tanito. acá todo esto lo hemos intentado alguna vez, Julián, ¿no? nosotros. Pero sí, la mandá 40 sí. metros arriba del travesaño. Yo ni la agarro. O sea, le, o le, le raja mismo. la pelota. Bueno, pero por algo Di María hoy está en el Mundial y ustedes acá claro, comentando. Exactamente. ¿Sí? Era el 2 a 0 de la selección <ríe> no argentina. Tampoco, ¿eh? Luego llegará <ríe> nuevamente Ángel Di María. Esto es de, de, de, de futsal, sí, podríamos decir, sí, ¿no? de potrero. No, me encanta esa camiseta, Tanito. De cancha de 5 en el Club del Barrio. Mirá cómo apila. Bueno y acá primero la baja muy bien Este es McAllister ¿no? Ese es McAllister, Que ocupó el lugar de los Chelsea Como Tiki. para tomar un dato no Ya pensando uh -huh. en el martes que viene sí. McAllister ha tomado una pequeña ventaja Si tenemos en cuenta lo de hoy para ser titular el martes próximo Su papá estuvo en Mundiales, ¿no? Mm, Macalister ¿o no? o no No, en el 94 en boca, no. Tengo alguna duda Ah. Si sí. sí estuvo en el proceso previo al 94 sí. Ay, qué emoción Si no para su papá Tengo la duda hoy Si no estuvo en, Al menos entre las alternativas Tendría que chequearlo Juliancito. Lo estoy chequeando en este momento Tano. Es el único Mundial que me genera Ay, Hay y golazo ese de Messi Messi el cuarto Y en el segundo tiempo Argentina levantó el pie del acelerador Claramente sí. Y está bien que así sea Aunque habrá tiempo para un gol más Que es el tanto que va a conseguir Joaquín Correa también una buena definición, para el 5 a 0. Dominó todo, De Paul jugó todo, Messi jugó todo. el equipo contrario es, también, ¿no? Es un equipo menor, pero también Argentina tiene que ganarle a estos equipos de esta manera. Claro. No estuvo Macalister en ¿No? el 94, no. Vázquez, Chamot, Sensini, Chamot. Ruggeri. Claro, claro, Chamot, porque sí estuvo en el proceso previo, pero no estuvo ahí. Eh, decía, nosotros los argentinos por ahí somos un poco raros, ¿no? Cuando Brasil, por ejemplo, le gana a Emiratos Árabes, decimos, sí. che, mirá Brasil. Le gana Argentina y tenemos una tendencia a minimizar al rival. Claro. Está claro que el rival por algo no va al Mundial, es un rival de segunda línea. ¿Cómo tenía que ganar la Argentina? Así, 5 a 0, mm. como le ganó. Y levantó el pie del acelerador para cuidar algunas piezas. Porque escuchen a Scaloni lo que dijo al término del partido, que es quizás el dato más importante de la jornada. Es verdad que hay algunos que no jugaron por precaución y... Y tenían alguna molestia, entonces a eso sí que nos lo arriesgamos. El resto ha jugado y el que estaba bien ha jugado el, el, los minutos que, que ha podido y, y no se le dice mucho más. Ellos son bastante grandecitos como para saber si, si están en condiciones de seguir o no. ¿Físicamente terminaron todos bien? Bueno, ahí, ahí tenemos, tenemos algunos problemitas, todavía bueno tenemos días para decidir el tema de, de la lista, pero bueno, tenemos tiempo... Eh, por suerte, o mala suerte, eh, podremos, podemos cambiar. Eh, bueno, esperemos que no, pero bueno, está la, está la posibilidad. Cuando te referís a la lista, es la lista de 26, que hasta 24 horas previas al partido se puede cambiar. ¿A eso te referís? Claro, pues. la otra está cerrada ya, ¿no? Bueno, está cerrada, no entendí. No, tampoco. Y la, la, la mirada, lista 26 y la mirada no, como la mirada también después la mirada la mirada creo, creo que, que le pasa al, al periodista, el colega, sí. es que se ve sorprendido y sí. ahí en ese apuro de tener que que de estoy es que se ve sorprendido y metió una pregunta apuro de tener que no, no, no, no, no, no, no, le no, no, la no, no, no, la lista no, no, 26? Y no, no, no, no, no, no, y no, no, no, y no, no, no, no, que lista no, no, ¿También le pregunta bien el periodista? No, porque él le dice la lista de 20, ¿Y ¿Qué otra lista va a modificar? Sí, te has No razón. hay otra lista. <risa> <risa> me parece <risa> que Scaloni le contesta sí, como sí, diciendo. Sí, sí. Es sí. que no había escuchado la respuesta. Es una de pregunta dizelística. No, es que no había escuchado bien la respuesta de Scaloni. Lo pero que me parece que lo toma por sorpresa al periodista, al colega, esto que dice Scaloni. Entonces, claro. el, el rápido igual. ...intenta, viste ese, ese reflejo que tenemos... ...de decir, sí. che, la cabeza que te está yendo... ...para decir, tengo la bomba... Sí. ...y por otro decirle, ¿qué le pregunto? Tal bueno, es esa lista de 26... ...después Caroni puede elegir el que quiera para reemplazar... Eso ¿no? te iba a decir, se había especulado con cuatro nombres... ...puede elegir al que sea... Sí, sí, sí, sí porque puede lesionarse cualquier jugador... ...en definitiva, uh -huh. ¿no? De todas maneras, él dejó... ...si uno se pone los cuatro nombres que dejó ahí pendientes... ...hay uno por línea... ...uno supone, sí. que puede ser, pero después son características especiales... ...de todas maneras, hay que esperar... ...no, no quiere decir que esto vaya a ser... Efectivamente así. Escuchemos a de paul ¿les parece Dale. el polifuncional jugador del seleccionado argentino? Particularmente estoy bien físicamente, mentalmente, me preparé mucho para, para este Mundial, eh, creo que llego en una edad también justa, madura eh, y como equipo muy bien, eh, seguimos, seguimos creciendo, eh, para nosotros es muy importante mantener el arco en cero y obviamente que nos pusimos también objetivos eh, como equipo, en que, en, que, en que no nos conviertan, en, en, poder, en poder hacer cosas que van a pasar dentro de una semana, porque, porque bueno, creo que la mentalidad es que ya lo tenemos que empezar a vivir, eh, y así lo, estamos, así lo estamos sintiendo, así que estamos bien. Y bueno, la previa siempre eh, es linda por un lado, y también cuando se da la lista y todo eso, a veces por algunos compañeros es un poco un sabor amargo, pero, pero el, equipo está, el equipo está bien, el grupo está bien, eh, disfrutamos mucho de estar todos juntos, de, de quedarnos a hacer sobremesa, de jugar las cartas. Eh, y cuando hay que entrenar, se entrena al 100%. Y creo que esa es la base que tenemos nosotros, no la humildad para, para el trabajo. Bueno, Rodrigo De Paul, el hombre de la selección argentina, quizás después de Messi la principal figura, sí. ¿no? Junto con el Diego Martínez. Ah, farandulero. Sí, también. Con Dima con sí, Dima. Y María también. pues sí, van sí. subiendo sí, más y, figuras, y, y Messi están como en Mali. El... Este es el más como... No. no, no, pero no. Este, está ronfín. totalmente enamorado ¿eh? porque lo subió el botín con la triple T, está estamos sí. no, recién. Totalmente talito, enamorado. Tío. Absolutamente no. enamorado. No pero ya dije que no tengo nada, <risa> <risa> no puedo decir nada, porque el tipo está en todo su derecho de hacerlo. Oh, oh, o a hace un ruido es. que no sé no. por qué. A mí me pasa igual, pero está bien, es el amor.